Bien, ya tenemos el juego terminado, pero le vamos a hacer un pequeño cambio. Cuando eh, la bola toca en el suelo, se para, porque tenemos una instrucción que lo dice. Si tocas el suelo, entonces para todo. Eh, vamos a quitarle esta instrucción y vamos a añadir una nueva. Eh, es una instrucción eh, un evento en el que volvemos a recordar lo que eran los eh, broadcasts, que eran los mensajes. Utilizamos un broadcast, un broadcast en los ladrillos, en los bloques, que decía ladrillo roto, para que la pelota lo interpretara recibiéndolo, diciendo apunta en la dirección 180. Pues ahora la pelota también, en vez de parar todo el juego, lo que va a hacer es emitir también un mensaje distinto, en este caso game over. Los mensajes los creo yo. Los creas aquí donde pone nuevo mensaje. Este ya estaba hecho, pero cual Si quieres poner otra frase, la pones, la que entiendas tú mejor. Bien, ya tenemos un game over. Ahora la bola no pararía el juego. La bola estaría botando y cuando toca el suelo sigue tranquilamente. Lo que pasa es que está emitiendo el broadcast. está diciendo game over alguien. Alguien lo tiene que recibir. ¿Quién va a recibir ese game over? Bueno, nos venimos al fondo, venimos aquí a los backdrops y venimos al fondo. El fondo puede tener código, menos códigos de movimiento. Ahí está limitado porque el fondo no lo voy a poder mover, pero sí tiene todos los demás movimientos. Por ejemplo, podemos tener un evento y decirle que cuando recibas el Broadcast Game Over, cuando recibas este mensaje, páralo todo, por ejemplo, en el juego. Bien, estamos haciendo lo mismo que antes, pero dando una vuelta. ¿Tiene sentido así? Bueno, no tiene mucho sentido hacerlo así, pero eh, vamos a hacerle algo más. Quitamos el pararlo todo. Bien, eso lo dejaremos para el final y vamos a hacer más cosas. Por ejemplo, nos vamos a ir a la zona de backdrops y yo puedo poner también varios backdrops, no solo el del espacio, este con el que está jugando. Puedo venirme aquí en la lupa, elegir, por ejemplo, otro del espacio que me guste y bueno, pues me cojo eh, este de aquí. Bueno, se carga. Bien, lo voy a convertir a vector. Me gusta ahora trabajar en vector mejor. Vengo al texto, que es la T, elijo una fuente blanca. Para eso le doy toda la saturación, la dejo en cero. Hago clic y escribo Game Over. Esto lo hago para que se entienda que se puede eh, modificar. Le doy aquí a la, a la tecla de selección y si hago más grande el recuadro, se hace más grande el texto porque estoy trabajando en vectorial. También lo puedo mover y además me queda un fondo transparente Game Over. Aquí en la pantalla se están viendo los cambios bien. Bueno, he modificado un poquito, un poquito una imagen que ya venía hecha. Perfecto. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues en el código le voy a decir cuando recibas Game Over, vete al aspecto, en los looks y cámbiame el backdrop al, al otro, al spaceship. Bueno, pues aquí tenemos que cuando toque la bola el suelo hará Clic aquí, bien. Eh, también le puedo decir, por ejemplo, que me emita un sonido. Yo tenía cargado un sonido ya, los cargo aquí, me vengo aquí al, a la lupa y los busco, los efectos de sonido. Yo ya cargué uno que se llama Ops y suena así. Bueno, pues yo le digo en el código también que quiero que suene esto. Esto tiene una duración, le digo para lo todo después de que emita el sonido, es emite un sonido hasta que quede hecho, hay dos, hay dos formatos, eh, tocar un sonido hasta que se termine y toma, o tocar un sonido y ya está. Entonces ahora cuando empieza el juego, cuando toca el suelo, emite un sonido pero me rompe un par de bloques. Si tenemos este problema, lo que tenemos que hacer es cambiar el sonido, el sonido. No le decimos que toque el sonido hasta que se termine. Le decimos que inicie un sonido, bien. Y en el control, que es donde controlamos el tiempo, le decimos que espere un segundo y lo pare todo. Así resolvemos ese problema. Le damos a la bandera. Y cuando toca el suelo, pero como solo le da un segundo, no le da tiempo de terminar arriba. Está emitiendo el sonido y lo corta porque mientras toca el sonido hasta que lo, toque, lo para todo, hay un segundo de tiempo. Cuando le damos a la bandera, se vuelve al fondo original. ¿Por qué? Bueno, porque yo ya lo había hecho preparando esta sesión. No me di cuenta de borrarla para grabar el vídeo, pero lo explico. A la bola le he añadido los looks, el cambiar el disfraz, el disfraz no, el fondo a, al fondo del de espacio cuando toca la bandera. Se lo digo a la bola ¿m? para tener todo el código puesto aquí. Es la bola quien me vuelve a poner el fondo correcto cuando empieza el juego. Y así ya tengo el juego un poquito más completo, ya hace cosas. Y también hemos aprendido que se puede poner mensajes eh, de código en el, en el fondo se pueden hacer muchas más cosas en el fondo que estas pero ya nos vale de, de ejemplo